Ya, a ver, verifique. Verifique si ya le llegó. Sí, doctor, ya me digo, muchas gracias. Bien. A ver. Aiquipa, aiquipa Flor. Aiquipa Flor. Aiquipa Flor. ¿Aiquipa? Bueno, no está. ¿Alvarado Guerra? ¿Alvarado Guerra? Doctor, presente. Doctor, yo se lo puedo presentar la próxima semana, me faltan algunos puntos, por favor. Completo. Completo, él, doctor. Si No lo presenta y a eso escapa a mi responsabilidad. No, usted sabe que yo siempre se lo presento, doctor, pero por favor le pido que me espere a hacer... Ya, las, no, a por eso yo Bien, soy comprensible, está. pero ya le voy avisando. Si no lo envía... Ya, doctor. Luego no diga el docente, fue, es malo. No me recibió el trabajo. Ya, por favor. Ambrosio Silva. Ambrosio. Bueno, Ambrosio estará ocupado. Arapa. Arapa. Bueno, ya revisé el de Arapa. ¿Se encuentra Arapa? Sí, profesor, estoy acá con ya, los Arapa, nervios. Arapa, no, sí, sí. no se olvide, hija, tiene que ir trabajando ya, por favor. Sí, ahorita estoy haciendo eso ahorita acá, profesor. Ya. Mientras Arrasé, que usted está hablando. Póngase, póngase, pila, por favor, ya. Ya, profesor, no se preocupe. Y a todos, a todos los que están escuchando. Ya, por eso le digo, yo entiendo, pueden tener muchas actividades, yo lo entiendo. No, el trabajo, la familia, tenemos tantas necesidades, pero tampoco significa descuidarse de su trabajo. Ya estamos en la última etapa final, por favor. Ya, profesor. a Ayón, también, por favor, preocúpese de su trabajo. Calderón. Calderón Ramos. Presente, doctor. ¿Cómo va su trabajo? Doctor, Este, me quedé antecedente. Si ¿Sí le puedo mandar, por favor, al grupo para que lo revise. Pero por favor? complételo, por favor. Completo ya. Ya, ya no envíen por partes, por favor. Completo el trabajo. Una revisadita, pero... No, pero completo por eso. ¿De acuerdo? Ya, doctor. Bien. Completo, por favor. Carpio Sánchez. Carpio Sánchez. Chirino, desarrollo. Sí, doctor, pero buenas noches. Doctor, le voy, le voy a enviar, le voy a compartir por el WhatsApp. A ver. ¿Carpio, no? Sí, doctor. A ver, vamos a ver. Inicio, ¿se ¿sí acuerda, doctor? Es, ya, pero estoy ¿cómo avanzando. está? Ya debe terminarlo, ya, por favor, ya debe culminar, ya. Profesor, disculpe, ¿no? ya, le, le Yo, doctor, ya. ya le envié, ya le, disculpe, profesor, ya le envié el trabajo ya con el turritín y con el índice. Ya, sí, lo estoy descargando y lo voy a guardar ya. Ya, ya, profesor, ya lo envié, Gracias, mi Debe ya. ir ya ordenando todo ya. Ya, profesor, está ordenado todo, ya listo. Ajá. Profesor, este, la alumna Obregón, eh, le diría un percance familiar y me pidió que le hiciera presente, por favor. Obregón. No puede a la clase, sí, Obregón. Ya. Obregón, sí, pues, Obregón ¿no? Moreno, ¿no? Sí, Obregón Moreno. Gracias, muy ya, mal. Ya, ya. Muy bien, ya está. Bien, a ver, mientras sube su trabajo. A ver. Calderón, Carpio, Chirinos, Condorí. Condorí. Doctor, ya me revisó, doctor, ya estoy ahí, ya estoy ordenando. Ya, debe tenerlo listo, ya, para pasarlo sí, por el turnitín. Ya, sí, doctor. Ya. Gracias. Doctor. Cruzado. Doctor, buenas noches. Ahorita sí. me encuentro en mi trabajo, doctor. Tengo todavía salida a las nueve de la noche. Ya, pero, ¿cómo va su trabajo? ¿Cómo va? Estoy avanzando, lo que... Mire, doctor, este, lo mío ya es un poco más de estadística y sobre todo conversar con la Municipalidad Provincial del Callao. ¿Estadística? Sí, porque yo este, estoy viendo cuántos trabajadores con discapacidad están trabajando actualmente en la Municipalidad Provincial ah, del Callao. No confunda Entonces con tesis, ¿ah? Me... No confunda con tesis. No, no, no, no. Lo que quiero saber es que si ellos toman la cuota laboral del 5% que manda ya. la ley. Pero ya debe terminar su trabajo, por favor, completo, sí. para poderlo sí, pasar por el turnitín, por favor. Sí, gracias, doctor. De nada. Díaz Calderón, Edith. Sí, doctor, buenas noches. Presidente. Buenas noches, señorita. ¿Cómo doctor. estamos con su trabajo? Sí, doctor, estoy avanzando. La semana pasada le presenté mi avance, todavía me falta, doctor. Ya, pero debe acabarlo ya. Ya, doctor. Ya, debe acabarlo, por favor, para pasarlo por el turnitín, con todas las sí. sugerencias o recomendaciones que se les pide. Ya, doctor. Gracias. Díaz Durán, Paula. Presente, doctor. ¿Cómo estamos, Díaz? Doctor, estoy avanzando. Por favor, la próxima la termino. ¿Completo? Ya no claro, ya no voy pero... a revisar por partes, ¿ah? Sí, doctor, tiene que ser completo porque completo bueno ya el trabajo. Un poco no... a poco. Los buenos trabajos hay que ir lentamente, doctor. Gracias. Ah, ya. Gracias, gracias. Wilca Guamán. Wilca Guamán. Doctor, buenas noches. Sí, doctor, también estoy levantando las observaciones de la semana anterior. Me había dicho que tiene que ser cinco antecedentes. Entonces, es. Ya, eh, eso estoy completando, doctor, por favor. Completo, por favor, señorita. Estoy muy bien, doctor. Completo, completo, por favor. Marín Vázquez. Marín. No está, creo, no la veo. Martínez Martínez, no está Monroy, ah, Monroy, creo, ahí está Monroy. Doctor, sí, aquí estoy, pero me falta, no lo he concluido. Estoy dándole forma y me falta algunos. Ya, debe acabar, pues, Monroy, ya, por favor. Acabe sí, ya. Sí, doctor. sí no Acabe se ya completo, ¿eh? ya no hay marcha atrás, ya, para sí, poderlo el fin de revisar. Ya, no le estoy enviando completo, doctor. Ya, y pasarlo por el turnitín, así como hemos pasado el trabajo de un compañero de ustedes, ya, por favor. Sí, correcto, doctor. Obregón, ah, no, Obregón tenía problemas, me informó, ¿no? Sí, profesor. Tiene... Doctor. Balomino eres... cruzado. Doctor, solamente le puedo mostrar una parte, que lo que quiero que me diga es que si la forma en la que he citado a los autores está correcto, debo corregirlo. Ya, un, momentito, ya. Pantalla, ya, un momentito, déjeme terminar primero con esto, ¿ya? Ok, doctor. Ya, un momentito, por favor. Palomino Cruzado. No, pues por eso haz tu matriz. Ubica primero tu variable independiente, luego tu variable dependiente. Primero va la independiente, y luego la dependiente. De tu variable independiente sacas tus dimensiones. De tu variable dependiente también sacas tus dimensiones. De esa variable dependiente y sus dimensiones salen los problemas, objetivos e hipótesis específicas. Pero tienes que ordenarla para que no... Te confundas. No, pero ¿cómo dice tu título? Tienes que ver tu título. A ver, repite, repite, lento, lento, lento. Puede repetir, digo, lento, y a cuál es tu variable independiente. Mm-hmm. Tu variable independiente debe ser contaminación ambiental. Independiente. Y producto de ello es que existen desechos tóxicos, ¿o no? Entonces, desechos tóxicos debe ser dependiente. No sé cómo lo habrás puesto, pero por lo que estoy escuchando, sugiero eso. Ya, entonces lo ordenas, pues, lo ordenas ya y debes ya terminar tu trabajo ya. Si estás atrasada, a alguien que te apoye, que te ayude, un compañero, no sé, pero ya debes avanzar ya. A estas alturas, a estas alturas ya no puedes dudar de tus variables. Eso, se, eso lo hemos visto desde un inicio. Ya, entonces, ¿estará listo la otra semana? No, no es que supones, tienes que acabarlo ya. Ojo, ya no hay disculpas ya. Por favor, trate de acabar su trabajo, señorita, ya. Bien. Ramos Caguana, Nancy. Sí, doctor. Sí. ¿Cómo vamos con su trabajo? Ahí lo tengo, ¿puedo publicarlo en el grupo de WhatsApp? Ya, envíalo para luego descargarlo. Sí, sí. Ya, Rodríguez Ochoa, ya lo vimos. Salazar también, ya vimos su trabajo. Sarmiento Chávez. Profesor, ¿Sarmiento? Pues ya... ¿cómo estamos con su trabajo, Sarmiento? Profesor, también lo he avanzado, pero para la próxima clase lo presento. Ya, completo, ¿ah? ¿eh? ya no hay disculpas. ¿ah? ¿eh? Por favor, ¿eh? ya, por favor, póngase a trabajar. Reitero, busque a alguien que lo apoye, de repente un compañero, no sé, pero alguien debe apoyarlo. Sedano, Sedano, David, Alfredo. No está. Sí, doctor, buenas noches. Sí, Sedano, ¿cómo sí. vamos con su trabajo? Estoy avanzando, lo que pasa es que no, no tengo mucho dominio con la computadora, no sé cómo pasarlo, doctor. Voy a tratar de pasar te... y se los lo mando a agrupar, doctor. Alguien que te apoye, que te sí. ayude. Ok, doctor, ahora voy a tratar de avanzar. Ya, para... Búscate a un joven, una señorita, a tus hijos, sobrino, algún familiar que domine el, el manejo de la computadora. Okay, estoy un ya. poco atrasado, pero voy a compartirlo todo para que me corrija pues, alguna cosita. Ya, por favor, ya al grupo, ya para luego descargarlo. Rodolfo Vizaga. No. Buenas noches, compañeros. Sí, yo, la semana pasada me hizo las observaciones, en base a eso ya estoy levantándolos. La semana siguiente que viene, bueno, ya lo voy a bueno, entregar ya. ya Ojo, conforme. que ya nos queda solo uno a semana. Correcto, correcto. Pasarlo por el turnitín. Sí, y correcto, Zúñiga. Correcto. Ya, gracias. Zúñiga. Zúñiga se encuentra. No se encuentra. Bien. Doctor, hicieron con Dori una consulta, doctor. Culpa. Sí. Doctor, yo, eh, como el me haya manifestado, yo estoy haciendo un tema, este, mi tema es el hombre con relación con los accidentes de tránsito en el Perú. ¿Cómo, cómo? Mi tema es, este, como hemos corregido usted, doctor, este, el hombre con relación a los accidentes de tránsito en el Perú. ¿El hombre? Uh -huh. ¿El hombre? ¿En sí, relación con los accidentes de tránsito? Sí. ¿Hemos visto tu título? Sí, doctor. ¿Así quedamos? ¿El hombre? Sí. O sea, antes estoy poniendo este, el hombre como causa principal de accidentes de tránsito. Claro, algo así, me acuerdo, pero no el hombre directo. ¿Ya? ¿Y cómo va con su trabajo? Ya, doctor, sino que, doctor, este, no encuentro este nuevo libro que han salido a partir del año 2017. Entonces, para, para citarlos, eh, bueno... No, no, no, gira? no confunda. Los antecedentes... Internacionales o nacionales son de los últimos cinco años. Pero en las bases teóricas sí puede emplear libros de otros años. Ah, eso no encuentro. ¿Cómo, lo, cómo, haría? ¿Cómo que no? Ahí está el reglamento de tránsito, está seguridad vial, provías. Ah. Si sí hay. Si sí hay. Ah. Además, ya enseñé desde un inicio dónde buscar. Sí, sí, sí. Puede ingresar al Google Académico, a Alicia Concitec. Puede ingresar a la biblioteca de la universidad. Ya, Puede pues, ingresar ya, ya, ya. a ESCO y ProQuest. Eso fue lo primero que enseñé desde un inicio. Sí, pero entra está buscando indagando todo eso. Si hay, si hay, si hay, si hay. Si hay. Ingrese al Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Ah, no, claro, los reglamentos. Ingrese artículos científicos, si hay. Si hay. Ya está. Ya, don Rosita. Hay bastante teoría, hay bastante doctrina sobre ese tema. Bien, ahora voy a ingresar. Gracias. Al grupo ya, para ver quiénes han enviado, a ver. Doctor, ¿puedo compartirle mi pantalla? Solo es para que me diga si está correcto la forma en la que he citado a los autores o no. A ver, a ver, puede compartir. Ya para descargar de una vez los trabajos de sus compañeros, ya que ya enviaron sus trabajos, correcto. para darle su chequeada. Ya. Ya, doctor, este es este, eh, el trabajo que yo estoy, que estoy avanzando. Ya, desde sí. un inicio, ¿podemos verlo? Claro que sí, doctor. A ver, Monroy, ¿no? Sí, Monroy. Doctor, doctor ¿esta hoja de respeto no se deja correcto? No, no, no, no. no, no. Esa la tengo que eliminar. Claro, la elimina, doctor. nomás Ya. Ya, eso ya lo hemos visto, creo ya. Sí, ya lo hemos visto. Sí, doctor. Ya la introducción que le estoy rehaciendo porque recuerda que era de casi claro, dos páginas la introducción doctor, ¿eh? debe ser breve debe ser uh -huh. en un párrafo de 10, 12 o 14 líneas allí me uh -huh. presenta el libro o perdón, el, nom, el, el, el tema la problemática no me hace una breve descripción qué es lo que pasa con ese tema me incorpora uh -huh. el objetivo general y correcto. también me pone las palabras claves correcto doctor ya. esas modificaciones tengo que hacer en la introducción? Ya, prosiga. Ahí índice? está con el agregado, ¿cierto? Uh -huh. Ya. Ya está también, ya está encuadernado en base. Ya de... sabe que todo es letra Arial 12. Sí. 1.5 de interlineado y entre párrafo y párrafo 2. Sí, doctor, esto me falta. Y ahí eso lo he hecho con el tutorial. Sí, correcto, doctor. Ya, muy bien. Prosiga. Estoy terminando de armar porque eh, yo lo ya he hecho en, en otro. En a otro ver, documento. falta la descripción del problema. Sí, doctor. Como le digo, yo había trabajado en un borrador que es ya. el que anteriormente le presenté y estoy volviendo a rehacer todo. esto No se olvide de que debe empezar con la descripción macro. Uh -huh. no Luego micro de Perú y luego, no, luego llega hasta la región o localidad. Describiéndome Correcto. el problema, qué pasa con su tema, qué pasa Correcto. con las notarías, con la buena fe registral, con la inscripción de títulos, partidas, asientos. Me describe, por eso es descripción del problema. Uh -huh. Sí, doctor. ¿Ya? Prosiga. A ver, la justificación, la justificación. más arriba está la justificación, a ver. Ah, ya, ya está, ya, ya, prosiga. Ya los antecedentes, ya ustedes saben que son cinco, pero no se escribe en mayúscula. Sí, no. justo por eso, doctor. Eh, lo que pasa es que acá cuando yo le pongo en referencias... En cita, no, sí, eso también ya lo expliqué. Cuando no lo capta, por ejemplo, ¿por qué ha salido allí mayúscula? Porque usted pues lo ha escrito todo mayúscula. en mayúscula. Sí, correcto. Doctor. Entonces lo borra. Y escríbalo manual, porque usted ya lo tiene guardado, ¿cierto? Uh -huh. Claro, lo borra y lo escribe manual. Bórralo ahí. Tengo que suprimirlo porque no me acepta. Claro, suprímalo. Ya, a ver, ahora vaya, vaya a la bibliografía. Allí está, ves, ahí está. Escriba uh -huh. como debe ser. Escriba Puyal, coma P, ¿cierto? Uh -huh. no Y entre paréntesis 2018. Eh, me lo pone todo en, entre paréntesis, doctor. ¿Eso cómo hago para No, cambiar? borra primero eso. Borra, borra, borra, borra. Ya, mire, aquí estoy ahorita en el... No, no, ahí no. Pero voy a cambiar de Ya, cámbialo, claro. Puyal, coma Pablo... Y luego el título, todo lo has puesto en mayúscula. Por eso te sale así. Ponlo en minúscula. No, ahí no lo va a aceptar. Vas a tener que volverlo a escribir. Sí, lo tengo que volver a escribir. Ya lo voy a volver a actualizar eso, doctor. Claro. Ve, y mire, siempre me lo marca ya así entre paréntesis, doctor. ¿Ves cómo cambió? Uh -huh. Ya, pero escríbelo. Si no se puede, ahora lo escribes. Lo borras y lo escribes. Coma P. Pablo. Sí, ya. Claro, porque ahí decía Pablo. Coma. Mayúscula P. Punto. Ya. Donde acaba la, el paréntesis 2018. ¿Qué es? ¿Un libro? ¿Una tesis? ¿Qué es? En la revista, doctor. Ya, en la revista. ¿Ya cómo se llama la revista? Yo le había puesto acá, doctor, entonces hice el revés. Que es un artículo, ¿cierto? Uh -huh. Ya en el artículo, qué en qué vez de revista? revista, artículo, y luego le pones el nombre del artículo, ¿Cómo se llama? Entonces le pongo este artículo. ¿Cuál es este, nombre de la revista? No le puse. La revista que volviera a poner en la revista. En su artículo tendría que ponerle autor. Ajá. En el artículo, en el artículo. Saca revista. Ya no nombro el nombre de la revista, doctor, porque tiene un nombre en la revista. Ya está en el artículo, ya está. Ya. ¿Qué nos dice? ¿Cuál fue el objetivo de esa revista? De ese tema. Eh, el autor habla sobre el impacto que produce. El ya, eso del... lo tienes que poner. El objetivo fue. La sí. metodología fue. Ya, Las conclusiones fueron Entonces tendría que cambiarlo. Claro, lo vas ordenando, nomás. Ya, lo ordenas nomás. Así, doctor. Claro, así debes poner todos los antecedentes. Así se ya. les dio el ejemplo. Sí, era eso solamente, eso de la, de la forma Son de cinco. La cinco internacionales y cinco nacionales, ¿cierto? Sí, sí, sí, yo lo tengo armado. Esto solamente quería ver el tema ya. de. de como lo hizo manual, no, cuando no se bien. puede, con el tutorial se hace manual. Uh -huh. ya sí, se entonces, puede ser, se a veces a... el programa no lo admite. Sí, ya, prosiga, prosiga. Entonces. Ya, ahí me falta ya colocar, doctor, el tema de los ya, los aneg, la matriz de consistencia. Claro, y eso también lo ordena. Uh -huh. Ya, ya, ya está es para completar, intento. debe completarlo, sí. Obregón. Ya, ya debe, debe completarlo, pero ya tenerlo listo ya para pasarlo por el turnitín. Sí, lo tengo en borrador, pero lo voy a pasar al limpio Claro, doctor, ya, ya debe enviárselo. ponerse a escribir. Ya, esta sí. semana dedíquele más horas. ¿No? A su trabajo. Y termine ya, por favor. Ya, doctor, muchas gracias. Bien, ya, gracias. Deje de compartir, ahora sí. Me voy al grupo. A ver. A ver, estoy descargando el trabajo de sus compañeros para darle una chequeada antes que nos gane el tiempo. A ver, carpio, ¿se encuentra? Carpio, carpio. Sí, doctor. ¿Me es su trabajo. Eh, sí, sí, doctor. Ese es ya, a ver, vamos a darle su chequeada ya. Gracias, doctor. Todavía me falta doctor, un poco una pulida. Por ya, claro, sí, siempre se, siempre antes de entregar. Se les da una mirada, una chequeada, porque a veces hay errores, pero todo error se corrige. Ya les he dicho, sí. no hay trabajo perfecto. También Gracias. está para compaginar, ¿cierto? Enumerar. Sí, otra vez, sí. Que tener la Doctor, le falta las sangrías. Sí, le falta sangría, le falta este el párrafo. Entre párrafo y párrafo debe haber dos espacios. Ajá, ahí está la sangría, ¿ves? Doble espacio. Eso lo vengo repitiendo. Y a eso hay que tomarlo en cuenta ya, porque si me pongo a corregir aquí me demoro toda una eternidad. Ese trabajo lo hacen ustedes. ¿Ya está observando, no? Sí, doctor. Sí, yo lo voy a hacer. Ya. Ya, esta pregunta la pasamos para acá. ¿Sus preguntas salen de su matriz específicas? Sí, doctor. Ya, todo eso hay que chequearlo ya. La justificación, aquí ponga. Cite a un autor. ¿Qué autor? ¿Y qué tipos de justificación ya? Puede ser teórica, reitero. Puede ser práctica. Puede ser metodológica. Pero eso lo ve usted. Ya. Eso hay que completar allí ¿Solo un autor, doctor? Claro, solo con uno. ¿Y cuáles son sus limitaciones aquí? ¿Cuáles son sus limitaciones? De repente... Falta de tiempo... Para el desarrollo de su investigación, puede ser, pero eso lo sabe usted, puede ser escasa bibliografía, pero eso usted lo tiene que ir viendo, ya, eso lo determina usted, solo le pongo como ejemplo, está escuchando, ¿no? Sí, cierto. Ya solo le pongo como ejemplo.